Esta semana en Capital de los Simios Nuestra palabra de la semana, inconsecuencia, dedicada a la convención constitucional, ¿no? no? Obviamente En Pero como tan weón, sneaker y su polémico comercial En nuestra vuelta al mundo vendían cupos en camas UCI, ¿será en chilito? <risas> Vamos a ver Chile el día, muere trabajadora de zoo en Rancagua. Nuevo candidato de la lista del tolueno. Se viene ese. <ríe> Constituyentes aprueban alza de sueldo o asignaciones. Y nuevo canal cultural de NTV. Todo esto y mucho más, ¿en donde En la capital de los simios. <ríe> <ríe> <ríe> Excelente. Oh, yeah. Excelente. ¿Cómo está, Don Estechón? Bien, pues, profe. Aquí un poquito eh, cansado. Eh, después de este... Lindo día del niño, ¿qué pasó? ¿Verdad que era el día del cabrón chico hoy día? Sí, pues, estuvo estuvo bonito eh, Ojalá que todos los niños hayan celebrado Que lo hayan pasado bien Así que le mandamos un, un afectuoso saludo a todos los, los niños Que no nos escuchan Claro <risa> Exactamente <risa> ¿Y usted, profe, cómo está? Bien, bien Mira, vi que varios de los constituyentes y gente Le mandó saludos a los días del niño ¿Ah, sí? la, la constituyente Loncón dice Para todos los niños, niñas y niñes Ah, los niñes, ¿cuál son niñes. Ahí fueron los niñes, chucha, bueno. Mira, para hablar castellano se pone a las weas. <risa> mejor que hable más por mundo, mapo. mejor que lo haga claro. Así no la entiendo. Mapo. Todo <risa> no caso. No me enojo. Mapo. Claro. <risa> no sé si me está piropeando echando puteado. En <risa> <risa> todo caso. Sí, mapo. Wow. Eh, se, oye, es semana bastante movida, bastante noticiosa, sí, que hemos tenido. y bastante inconsecuente también, pues, profe. Pura inconsecuencia. Yo me acuerdo que decían, nosotros vinimos acá para erradicar las malas prácticas políticas, porque son los senadores y diputados los que roban en este país. Nosotros no lo vamos a hacer. palabras Oiga, de Loncón. Hay, hay una campaña para darle más dignidad a los constituyentes, porque mientras más plata, más dignidad creo que tienen para trabajar y más amor también. Es que es inconmensurable No, ¿cómo fue lo que dijo? inmonetarizable Inmoneteri algo así <risa> El amor, el amor no se monetariza No, no tiene valor profe. Uh, Pero sí, le gusta subirse al sueldito Ah, no, ¿cómo que no tiene valor? Ellos mismos le pusieron valor <risa> Claro ¿Eh? Dignidad para los constituyentes Apoyamos el has hashtag, ¿cómo se dice? Gato, bueno, gato Claro, gato Dignidad para los constituyentes ahora Sí Sí. Oiga, y, y a raíz de esa inconsecuencia nuestra palabra de la semana es eso po? Efectivamente, inconsecuencia ¿Qué es inconsecuencia? dice Sustantivo femenino Esta palabra se refiere como la falta, carencia o privación de consecuencia Causa, motivo o el resultado en lo que se dice o se hace Cualquier dicho, hecho, suceso o acción del falto o carente de la consecuencia esta palabra, el término etimológico viene del latín inconsecuentia compuesto del prefijo in que significa privación o negación y del latín consecuencia consecuentia, que significa consecuencia por lo tanto el inconsecuente sería una persona que no hace lo que, lo que dice un constitucional cualquiera un constitucional cualquiera efectivamente como por ejemplo un acto de inconsecuencia es que una persona que fue procesada por el asesinato de dos adultos mayores, le pida a otra persona que se retire de la Comisión de Derecho Humano. Eso sí que es una inconsecuencia del porte de un buque. Mira, cualquier otra persona lo podría haber dicho, menos ella. ¿No sería ironía también eso, no? Eh... Se puede definir como ironía, ¿no? Mira, ironía es vivir en huérfanos con esperanza. Bueno, algo así. Eso es ironía. A propósito de huérfanos, profe, yo fui al otro día a McDonald's y pedí una hamburguesa huérfana. ¿Y cuál es esa? Sin papas. Oh. <risa> <risa> Está buena, está buena, está, está buena, buena esa Oiga, sí, pues esto viene Se suben el sueldo y andan alegando Que tienen hambre, que almuerzan afuera Que almuerzan en el, eh, en la escalera Del congreso, que los pobrecitos no tienen mesa Y ahora van a estar ganando ¿Cuánto? ¿Cuatro o cinco millones? Claro, porque son dos millones seiscientos mil Para ellos, más dos millones Y tanto para los asesores, pero eso lo vamos a tocar En profundidad ya en el segundo bloque cuando Hablemos del, del tema sí, eh, sí, Propiamente tal de la, de la Aumento en la asignación, Tenemos que Claro, Hartas ganas les tengo a los constitucionales. Uy, uy, uy. ¿Sabéis que yo, eh, sobre todo en Facebook, he visto mucho, pero mucho, eh, maricón arrepentido, como se dice? Sí. Oiga, y a, a, a propósito de eso, <risa> esa es nuestra sección de la semana. ¿Que ¿Lo dice usted o lo, lo dice yo? Lo digo yo esta vez. Dígalo. Pero como tan huevón O hueones. <risa> o hueones, sí. Claro. Porque se puede abarcar una amplia una amplia gama de, de hueones en esta noticia. ¿eh? Así que se la voy a poner en contexto, pues, profe. Hágale. Sneaker debió retirar polémico comercial tras acusaciones de homofobia y plumofobia en España. Espérate, la plumofobia es la de la Pamela Gile. Claro, algo así, cuando <risa> se pasa la gallina por donde, usted <risa> <risa> ¿No te acordás que andaba con una pluma rosada un tiempo? Sí, podía andar también con unas plumas, no sé si era un abanico, ¿se acuerda cuando estaba como de cabuinera en el SQP? Ah, ¿verdad? Sí, Sí, sí Mire, yo les voy a explicar un poquito qué es la plumofobia, dice Tener pluma es una expresión que se utiliza Para señalar despectivamente a hombres Especialmente gays que tienen Comportamientos afeminados y este tipo De discriminación se denomina como Plumofobia, la plumofobia es Una manera de discriminar a algunos hombres Homosexuales por parte de la sociedad en general Pero también se da dentro del mundo gay ¿Ya? Ajá, o sea, nos referimos a las locas Exactamente, a las locas ¡Ay, Gaya! Las, las que son exageradas, ¡sí! ¡Exactamente! Weona. ¡Ay! <risa> ya, me, lo entiendo Mire, yo no sé <risa> si la gente tiene eh, noción de la noticia que estamos dando, pero eh, le voy a leer un poquito la noticia Dice, la marca de chocolates Sneaker debió retirar un polémico spot publicitario en España luego de ser acusado de homofobia y plumofobia. El comercial que dura solo 20 segundos, que eso es mentira eh, está protagonizado por y Baja, influencer del país europeo. En las imágenes, la estrella de las redes sociales aparece eh, en un local de comidas y pide un sexy zumo de naranja con vitaminas A, B y C. Abracitos, besitos y caricias. Eh, mire, voy a detener un poquito ahí porque voy a entrar en contacto de que Alex Jibaja eh, es un, eh, como dice, influencer europeo y él es gay. ¿ya? Está metido en estas comunidades LGTB, WZ. Eh, y es súper... Eh, eh, <risa> no sé si es loca, ¿ya? Eh, pero en este comercial... Eh, ...exacerba todo eso... ...ya... ...ah ok dice la noticia, no obstante el garzón dice anda, toma un sneaker, tras darle una mordida en la pantalla aparece otra persona y le dice mejor, eh, pregunta al camarero mientras que él con su nueva apariencia responde afirmativamente, profe no sé si le parece, yo, yo lo querría invitar a escuchar este este comercial por, porque, porque ¿Ah? en un esfuerzo increíble de producción, ¿Ah? porque el comercial lo bajaron, lo tenemos Exacto. para usted, porque aquí trabajamos duro para usted <risa> oiga, cómo es nos sabiendo, ¿vos profe <risa> ¿Cómo trabajamos duro? Bueno. No sé si me sí. explico. Ahí se le fuerte este retiro. Claro. Ya, pues, escuchémoslo. Escuchémoslo, entonces. Entonces sería un agua con gas del tiempo, con una rodaja de limón y un uh, sexy zumo de naranja. Con vitaminas A, B y C. Abracitos, besitos, muats, y caricias around the world. Anda, toma uno de dos sneakers. Mejor. Mejor. Es notable. ¿Qué te, culto. te puedo decir? Qué pedazo de comercial. Qué bien lograda. Son la imagen de lo que es el, la barra de, de, de chocolate. Qué bien pues, logrado el ejemplo del, de la marca, como se dice. Exactamente. No eres tú cuando tienes hambre. No eres tú cuando tienes hambre. Y esa es, digamos, el eslogan de Snickers. ¿ya? Pero, puta, tenemos a estos hueones, otra vez como tal hueones, los eh, progres, los eh, ofendiditos y también la comunidad LGTB más, QRST, W40. Exactamente. Lo sacan de contexto. <ríe> Solamente por eh, la fobia o la rabia que tienen ellos Digamos, hacia eh, el humor, ¿será? O también eh, la sociedad, entre comillas, normal ¿Ya? Que tiene un poco de sentido común ¿Por qué digo esto, profe? Le voy a seguir leyendo un poquito la noticia Dale ¿ya? Dice, este anuncio de sneaker utiliza a baja, Que ya habíamos hablado de él Simplemente para burlarse de él Ya que es gay Lo cual es mentira Lo que más gracia me hace, dice eh, un Twitter es el mensaje que ponen al final del anuncio. No eres tú cuando tienes hambre Como dando a entender que Alex no es normal eh, eh, Como le decía Es un Twitter que anda por ahí eh, Otras eh, críticas Y disculpas dicen por ejemplo De una eh, No sé si activista o persona de España, es dice Irene Montero, ministra de Igualdad de España. Ah, ah ya. Yeah, yeah. sí. Dice, utilizó su cuenta de Twitter para referirse al comercial. Dice, me pregunto a quién le puede parecer una buena idea usar la homofobia como estrategia comercial. Nuestra sociedad es diversa y tolerante. Venga, Albur. Ojalá <risas> aprendan a hacerlo también quienes tienen el poder para tomar las decisiones sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV. Oye, pero ahí también se cae la inconsecuencia. Exactamente, se cae la inconsecuencia Porque si son tan abiertos y tolerantes y, y están alegando y, y prohibiendo Y pidiendo que retiren cosas Es porque no son tan abiertos y tolerantes Bueno, abiertos no sé, pero tolerantes no <risa> <risa> Buen punto, buen sí, exacto. punto. Mire, dice la noticia, ya para terminar la compañía en tanto emitió un comunicado público ofreciendo disculpas a quienes se sintieron ofendidos y anunciaron que eliminarían inmediatamente la campaña, que ya lo hicieron Pero como tan hueones. Eh? Nos tomamos los derechos de igualdad e inclusión muy en serio y creemos que cualquier persona tiene el derecho a mostrarse tal como es, Aseguraron, por lo que ofrecieron disculpas por el malentendido en ningún momento se ha pretendido estigmatizar ni ofender a ninguna persona ni colectiva, afirmaron, y añadiendo que buscan transmitir de una manera simpática y desenfadada que el hambre pueda hacer cambiar tu carácter. Lamentamos cualquier malentendido y con el fin de evitar propagar un mensaje en que se pueda ser malentendido, eh, malinterpretado, perdón, procederemos inmediatamente a eliminar la campaña. Bueno, cosa que ya lo hicieron. Eh, vuelvo a repetir. Mire, profe, eh, le voy a explicar un poquito por qué se saca de contexto esto. ¿Ya? Y, ver. ¿Y, por, y por qué eh, estas comunidades explotan al, al, a la primera eh, Snickers empezó su campaña hace mucho tiempo con este eslogan cuando, cuando no eres tú, cuando tienes hambre ¿ya? Y lo empezó invitando, por ejemplo, a gente famosa eh, A sus comerciales Uno de los primeros comerciales que tuvo Snickers en este sentido Era con una, no sé si se acuerda de una abuelita que salía en los años dorados sí una de sí. pelo blanco Sí ¿Ya? esa abuelita salía jugando rugby con unos cabros en una plaza ¿Sí? y de repente la taclean así, la botan pero al suelo ya y eh, se acerca a una cabra y le dice sabes qué, mejor cómete una barra de snickers y eh, la abuelita se come la barra, enfocan a la cabra y le, la cabra dice el mejor y ya había cambiado y era un cabro chico y dice sí, mejor entonces ahí empiezan las... Eh, digamos eh, la, la campaña famosa de esta sneaker Y luego eh, a raíz de eso Se empiezan a invitar a más celebridades Y se empieza a dar un contexto De que cuando tú tienes mucha hambre Cambias tu personalidad ¿ya? O exacerbas muchas cosas de tu personalidad Es que ahí está la lógica Del, del que ap aparezca Este Givaja O Gijama, no sé cómo se llame El influencer español Y, y lo, en verdad lo hace muy cómico Porque él mismo exagera las cualidades de loca Exactamente. O sea, yo no creo que él ande por la calle eh, hablando así. No, no, si yo la verdad es que no creo que eh, ya sería mucho. Y después colocan más encima un loco barbón, como un, un, un yogi. Claro. O lo, o A lo, lo mejor era un oso. Claro, un, un oso, sí. Dentro de la colectividad <risa> también existe los lo gay que son osos, los lo gays sí, barbones. Exacto. Mire, eh, sin ir más lejos, eh, también se ha invitado a Mr. Bean a hacer este tipo de comercial. Y eso él lo hizo en eh, China. Y son entretenidos los comerciales porque, por ejemplo, salen unos ninjas. Y sale Mr. Bean saltando y haciendo cosas con los ninjas. Y también pues, le pasa una barra de sneakers y el Mr. Bean se convierte en un ninja map. Ah, ya. Yeah. <risa> Joe Pesci también ha estado en... Eh, ¡Grande, Joe Pesci! Joe Pesci ha estado en, la, en los comerciales. Este el comercial es súper bueno para que lo busquen. Eh, que llega un cabrito negro, así, a un eh, invitado a una fiesta, ¿che? y el loco llega así eh, con Joe Pesci, como enojado, como... ¿Viste que los papeles de Joe Pesci siempre han sido como de matones, como de mafioso Claro. El güey echando la foca, así, echándole la foca a todo el mundo, echándole la foca a los güeyes de la fiesta. El loco le dice, oye, Juan ¿qué te pasa? Cómete un sneaker. Le pasa un sneaker y se convierte, le dice, ¿mejor? Sí, mejor. Y ese es el contexto de la... Eh, del comercial, claro, no creo que sea burlarse propiamente tal de la del homosexualidad de una persona o, el, de, o el, de que sea loca, pero claro. el comercial es chistoso. O sea, yo creo que cumple el objetivo, sí, pues cumple el objetivo. Pero bueno, salieron todas estas colectividades y los progres y los ofendiditos y los que no le piden, eh, digamos, los que, digamos, no, no, no, como decirlo, los dígalo, nomás. No... <risa> estos huevones progres. claro. <risa> Que no le importa a nadie su opinión a eso. Ah, yeah. <risa> ya. ¿Ya? Eh, salieron a, eh, puta, con eh, palos y oh, eh, hoguera en la mano a, eh, como si cancelara Snickers. Claro. A, a cancelar la campaña y a bajarla. Y bueno, salió es, estos judíos de Snickers a eh, dar las disculpas del caso yo no entiendo por qué salen a dar disculpas si la gente que no entiende el contexto no lo entiende ¿no? ¿Listo? es el punto, no tenéis por qué salir a dar explicaciones de algo que en el fondo cumple con el objetivo de la marca y aunque tú des la eh, explicación del caso o la disculpa en este caso, esos colectivos no se van a quedar eh, conformes ¿ya? Es, ellos no buscan la conformidad y no buscan la disculpa como tal ellos buscan eh, la caída, ya sea de una marca, porque ellos como creen tener la razón absoluta, ¿ya? Si, digamos, tú no estás eh, con eh, lo que dicen ellos, ¿ah? Estás en contra. Alineados. Exactamente. Y el comercial, profe, tampoco es eh, solamente de alquilajas. Porque hay una segunda o tercera parte, ¿ya? En donde también aparecen personas famosas que están eh, relacionadas con el ámbito, digamos, del espectáculo español. Y por ejemplo, en la primera parte del comercial sale un flaco, que la verdad es que es conocido en España, y eh, sale un tenista, o sea, un, un loco que está en la playa, que es terriblemente musculoso, y le pega con una pelota de tenis y el loco musculoso le dice, oye, disculpa, y el loco se, met, se para choro, le dice, oye, qué te pasa, te voy a ir a pegar, y, la a... y había justo una cabra con él, entonces le dice, vea, cálmate cálmate. lo baja, le dice, cómete un sneaker y eh, ahí se ve también cuando cambia el, eh, el personaje, y era un cabro normal. Sí, porque en el snicker siempre, cuando la persona se come el sneaker cambia, si, si, si esa claro. es la, la, la gracia del comercial. Sí, bueno. Entonces yo creo que acá lo cumple, los ofendidito de siempre es que que le, les gusta llorar por todo y alegar por Twitter. Pero no se preocupen, gente libre del mundo, porque aquí en Capital de los Simios vamos a dejar ese comercial. Aunque nos baneen el canal de Facebook. No, lo vamos a dejar, está muy bueno Nos van bueno, a banear, gente. te aseguro que nos van a banear Nos van a dejar ahí... Eh, usted no puede publicar por 24 horas o por un mes por incitar al odio Como cuando quise claro. vender el computador Hewlett Packard negro que tenía Eso <risa> Que no me dejaron no, y no lo van a dejar ya en estos tiempos se va a tener que comprar un tarro de vaselina no va profe para <risa> <Todo caso. risa> pa el computador <risa> entonces ¿cómo tan weones todas estas colectividades y, y, y la verdad es que como tan también, bueno es una doble intención eh, lo que hacen en todo caso ¿eh? en este sentido Que a, a lo mejor el nigger también lo hizo a propósito porque tú sabes que no existe la publicidad mala igual no, po, pero para después de decirse Y dar, expli dar explicaciones Y también dar eh, disculpas Así como públicas y bajar la campaña No creo que lo haya hecho Con esa intención como tal es com Yo creo que a lo mejor lo hizo Obviamente sabiendo de que El contexto del comercial Lleva mucho tiempo Cambiando el personaje una vez que se come la barra de chocolate Y este gay también A sabiendas hizo El comercial exacerbando un poco su objeto Claro, o sea, sí, está claro que el mismo se autotrolea en ese sentido. Claro. Y si él lo hace y él está dispuesto a hacerlo, ¿quiénes son las demás personas para venir a decir, oye, está malo lo que tú estás haciendo. Oye, pero lo cancelaron Caleta, ¿eh? en todo caso en España lo están haciendo bolsa este tipo, porque dicen que traicionó a la comunidad en 7 Turbo. ¿Verdad? Chuta, pobre. Así que, pobrecito. Pobrecito, por culpa de gente tan weona. Exacto. Sí, lo, di lo dijimos y que Exacto. el que no es weón. Y... Es Rolandino obviamente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 Acaban de terminar los Juegos Olímpicos y teníamos 25 canales para ver todas las medallas que se trajo el Team Chile. sí, Fueron tantas que tuvieron que traer en carretilla. Qué fracaso más grande. De hecho, hasta un medio australiano se burlaba, decía, Chile rompiendo sus propios récords. Otro Juego Olímpico en que no se trae ni una medalla. Bueno, las van a mandar a a Pomayra, a lo mejor. Claro. <ríe> y las van a pintar ahí con... Pero mira, para tenemos por lo menos eh, en los Juegos Paralímpicos, ahí tenemos grandes opciones de obtener medallas. Mire, en los Paralímpicos. Y la gente que tiene todas sus capacidades, digamos, normales, no pasa nada. Mm -mm. Pero ni una, o sea, con suerte hubieron dos deportistas que rondaron, rozaron el cuarto lugar. Claro. Yo vi el meme, o sea, no era meme, sino que el, el, el, el, parece que era en TikTok. Que, o en Instagram, que decía la historia del deporte chileno en 22 segundos y salía Mito dando el golpe de que le daba la medalla de bronce en, en el golf va, la pelota, ¿Eh? va la pelota, va la pelota, va la pelota va a entrar al hoyo y como que hace una voltereta y se, y se sale del hoyo y tú quieres decir como, y por ese golpe Perdió la medalla de bronce y se quedó en el cuarto lugar. <risa> Pero decía, claro, la historia del deporte chileno resumía en 22 segundos, <risa> casi. Bueno, profe, dése cuenta que todavía están celebrando la medalla de Alfonso de ira Risa, ¿se acuerda? La de Manuel Plaza en Ámsterdam, en <risa> claro. <L> 1928. <risa> sí, pues, todavía la celebran. Sí, pues. La hazaña de Manuel Plaza. ¿Para qué te digo la de Masuel González? Uh, ah, no, pues, sí. Y está hablando de que eso fue el 2004 Oye, ha pasado Exacto. tiempo Sí, pues profe, oh. ya estamos pasados ya Yo todavía me acuerdo como si fuera primera vez esa cuestión Fue muy bacán ese ¿sí? No, fue. pero eso quedará para llegar para otro capítulo No, sí, ya lo hicimos ¿Te acordáis? En la temporada Arre. pasada ya tocamos ¿Ves que estoy viejo? Sí, Los recuerdos recuerdo olímpicos <risa> en la temporada pasada Exactamente, sí. esa ahora me acordé sí. <risa> Oiga, pero nos queda una sección antes de ir a la pausita, Efectivamente la sección la vuelta al mundo la vuelta al la, mundo la vuelta al mundo sí pues porque traemos noticias eh, de Perú en este caso de Perú pescarajo de Perú pe carajo. señorita Laura <risa> si somos todos hijos Oiga, señorita, de Gran Pachacuy señorita Laura para dónde se fue se fue a Miami parece que está, está en Miami sí sí me parece que está sí. en Miami y la dejaron seguir haciendo esa cagada programa si se sabía que eran. Pero era entretenido igual. ¿Qué pasa, el desgraciado? Bueno, <risa> bueno se descubrió que la Apolo también es, es fake. Sí, la doctora Polo también. Sí, pues. Mire, esta noticia dice: banda vendía camas UCI a enfermos de COVID. Los pasaban al primer lugar de la lista de espera. Bueno, y nosotros nos quejamos acá en Chile, weón. Bueno. Nos no, quejamos pues de lleno. Más. Este gobierno maldito. Este gobierno <risa> asesino. <risa> Nos claro. quejamos de ye, ¿Qué no pasó? Nueve personas, entre ellos funcionarios de un hospital público, fueron detenidas en Perú acusadas de vender por 20 mil dólares unos 15 millones de pesos chilenos, camas de cuidados intensivos para pacientes graves de COVID. Los nueve supuestos integrantes de la banda eh, comparecieron ante un juez eh, tras ser detenidos, entre ellos administrativos del hospital Guillermo Almenara de Lima, eh, directivos de una ONG y ayuda a pacientes y familiares. ¿Qué dijo la fiscalía? Es un operativo que se inició hace días en base a una denuncia de un ciudadano que tenía un familiar con COVID, declaró eh, el fiscal eh, Reinaldo Avía. Eh, ¿Qué te ha puesto que era el que no tenía plata? Es claro, es De puro maricona Me están cobrando estos hueones Ya los voy a zapear <risa> no, oiga. En todo caso, mire, dice que la banda cobraba 82 mil soles p, unos 20 mil 500 pero dólares mucha plata, bueno. para colocar para colocar a enfermos graves con Covid en el primer lugar de la lista de espera de camas de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Almenara, según la policía y la fiscalía O sea, espérate, espérate. Oiga, pero espérate. Oiga. eso significa entonces que ni siquiera era que lo atendían. No, sino que los lo dejaban lista de espera uy, uy, uy. Ahí los dejaban uy, en el no. pasillo O sea, cada ladito la puerta ahí mal Cada ladito la puerta Ahí, a los San Juan de Dios y claro Oye, pero ¿a, ¿a cuánto habrán matado entonces adentro Para darle espacio para que la lista de espera fuera corriendo Y seguir ganando plata? Eh, no sé, yo caché que con los mismos Medios que ahí se coludían, a lo mejor había Uno grave, decían, no, está mejor porque está No sé, pues, habría eh, un ojito <ríe> Lo desconectan y ponían Al otro que había pagado. ¿Tú cachaste la denuncia Que hubo acá en Chile con las dos Enfermeras que las nismearon? No, no caché En el hospital de Viña del Mar Nismearon a ¿Ya? dos enfermeras, se suicidaron Supuestamente, se suicidaron Si sí, no, la, la pero todo el rato Ya, eh, bueno Para el que no entienda qué nismiar? es nismear, es lo que le pasó al fiscal Nim, eh, Nisman en Argentina que se suicidó Exacto. supuestamente eh, el día antes de declarar en contra de, de la presidenta Fernández mira tú, o sea, la presidenta que, Cristina de Kirchner, claro. ¿Qué coincidencia no aguantó la presión claro. por eso se dice que te miedo. una o sea, de las enfermeras te... le dijo a la madre ¿Eh? Eh, antes de morir Obviamente, porque después de muerta no, no puede hablar, es obvio. obvio. <ríe> a menos que haya sido con un medium, con una la Ouija, pero no. <ríe> le dijo a la mamá de que estaban matando a los pacientes en, en la UCI. Lo entubaban y le llegaban y les metían el tubo y lo rompían la trae y así nomás, a la, a la que te criaste, guapa, para pa adentro. ay ¿Ah, así? Sí, y que era como un protocolo del hospital, así como ya, el one que cayó en la UCI, lo hacemos cagar nomás, para que salga rápido, muerto, ¿Eh? y, y poder atender a más gente. Para que el, el hospital, entre comillas, no colapsara ¿Y será verdad eso? Mira, es que es lo que le contó a la... Esta flaca, a la mamá, justo antes de morir Porque ella estaba en bueno, contra yo... de eso, o sea ¡Qué coincidencia! Y me decimos la amiga, que también sabía ¿Eh? También, así como de la pena, se suicidó también ¡Sospechoso! ¿Usted cree que han habido casos parecidos a este entonces acá? Eh, yo creo que puede ser Puede que se dé. Sí. ¿Sí? O simplemente lo hicieron para, no sé, po, eh, no colapsar el, el hospital y fueron a, eligiendo nomás a la persona que, que mataban, entre comillas. En este sí, caso. no, se la mataban. El, el que caía sí. la UCI fue bueno. Oh. No, sí, brutal. <risa> Hay que cuidarse nomás, profe sí, terrible <risa> <y> brutal. <risa> <risa> Mire, dice la denuncia: eh, la venta de Camas UCI era un secreto a voces, según medios peruanos, pero la banda fue detectada después de que la denuncia. Después de la denuncia, perdón, de una mujer que contrató una cama Les ofrecieron saltar del puesto 20 de la lista de espera al número 1 Primero le pidieron mil soles, pero luego le hicieron una rebaja La denunciante hizo dos depósitos de 35.000 y mil soles Dijo el coronel Arturo Valverde, jefe de la brigada anticorrupción de, de la policía Chuta. Claro, como dice usted, pues fue una, una que pagó oh, oh, oh. Esa se fue esa Chuta. peor Dice, Perú ha sido eh, golpeado duramente por la pandemia eh, Que puso al sistema de salud al borde del colapso Aunque los contagios y decesos vienen disminuyendo desde eh, mayo Bueno, aquí hay algunas cifras, no sé si estarán actualizadas Pero lo último que dice la eh, noticia dice Es abominable que alguien pueda negociar con camas UCI Creo que la sanción debe ser drástica Según el ministro de salud, Oscar Huga. Pero bueno, imagínate, son 15 palos 15, 15 palos, palos chilenos. en Perú esa mucha plata es mucha No y encima después tenía que pagar la cuenta Oiga profe, yo tenía, nunca he tenido, digamos, claro Si uno por contagiarse COVID y caer, por ejemplo, la UCI eh, Después eso se paga particular Se paga con eh, el auge eh, ¿Cómo va? Cómo no vaya? sé si el COVID estará en el auge, no creo Yo creo que si no, no tení si, si tení Fonasa, te cubrirá lo que cubre Fonasa No más. ¿No por una cuestión de eh, política pública o por una cuestión de pandemia eh, la población está cubierta? No creo. La verdad eh, te mentiría ¿No? si, si supiera, pero no no sé. Habría que averiguar. Cierto. Si alguno de nuestra gente que nos está escuchando en este momento sabe esta noticia, sería de vital importancia que la deje en la cajita de comentarios de YouTube. por favor. Y si nos está escuchando en Spotify, váyase a YouTube y nos deje digan Oye, cabros, ¿saben qué? Si sí, esto está cubierto por tal ley o por tal motivo o no está cubierto, fuiste bueno y tenés que pagar. Claro. para saber si enfermarse o no, digo yo. <risa> no, porque claro, no sería tanto a lo mejor pagar una camita vip si después no vaya a pagar la cuenta. Claro. Pero bueno, imagínese estar pagando cama vip y más encima después la cuenta del hospital. Sí, pues, y, a, y acá que no son muy baratas, que digamos. No, es pues, eh, bastante complicado eso. Oye, pero igual bien malditos los desgraciados. Sí, pues. Bueno, eso también les pasa por no tener una política de vacunación como la que tiene Chile. Eh, claro, acá por lo menos eh, el otro día estaba viendo los informes del, del Ministerio de Salud Y ¿Sabes ah. que Te los voy a los lo, lo voy a decir al tiro porque los, los, los tengo por acá, los tenía por acá A ver, bueno, informenes, informenes, estoy clarito, <risa> estoy clarito A ver, Ministerio de Salud, la la la, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Por aquí tienes que estar, ah no, no está en este, a ver, a ver, a ver Mire, dentro de una lista hasta julio, de, hasta el 31 de julio, Chile estaba como a la cabeza de eh, los países que habían vacunado a la gente eh, Seguido por Canadá, Reino Unido, España, Israel, Francia, Alemania, Estados Unidos Esos son como los países que más han vacunado a su, a su población claro. de, Después con una amplia diferencia viene argentina Estamos hablando, por ejemplo, que eh, por ejemplo, Estados Unidos está llegando al 50% de la población y después baja aproximadamente al 14-15% que Argentina y de ahí para abajo, bueno, ya vienen países como Brasil, eh, Malasia, Japón eh, y países también de Latinoamérica. Claro, mira, aquí tengo ya la, la información que es la efectividad del programa de, de vacunación y te nombra los tres tipos de vacunas que se están ocupando acá en Chile. Partiendo por la Sinovac. Oiga, vamos a tener fábrica vamos de Sinovac. Vamos a tener la fábrica de Sinovac ver, acá. Los chinos nos están invadiendo, profe. Y ¿no? o sea, aparte que ya van, van a tener todos los datos del registro civil. 60 palos verdes ya pusieron para empezar a construir la. Sí, fábrica. ¿Qué te crees? Toma. por último vamos a estar vacunados. Claro. <risa> <risa> por ambos lados. <risa> Mira, el... después de 14 días de la segunda dosis, los resultados de Sinovac son los siguientes: COVID sintomático. Un 58,49%. O sea, de efectividad. O sea, a, a ti te da COVID y el 58% no tiene ningún síntoma. Claro. El 86% no se hospitaliza. El 89% no ingresa a la UTI. Y el 86,38% no se muere de, de los que se vacunaron. La Pfizer tiene un 87,69% de sintomático, 97,15% de hospitalización, 98,29% ingreso a UCI y 100% en muerte. O sea, no se ha muerto ninguno que tenga la Pfizer. Y la AstraZeneca, la AstraZeneca es un 68,68% 68 de sintomático, 100% de hospitalización 100% a UCI y 100% muerte O sea, los que se vacunaron con AstraZeneca Ninguno se ha hospitalizado, ni ha caído en la UCI ni se ha muerto ¿Y por qué eh, están usando la Sinovac si tiene poca efectividad en comparación a estas otras dos ¿Por vacunas? Porque más barrata, barata, Más barrata y más chinosa Claro, no, no, no, la otra hay chinoza, imagínate Bastante. Con la Sinovac hay 5.800.000 personas vacunadas con dos dosis ¿Y dónde íbamos por la tercera? Claro Vamos a ir por la tercera sí, más 630.000 que están con la primera dosis. La Pfizer es totalmente, o sea, diametralmente más bajo. Son 2 millones los que tienen entre 1 y 2 dos dosis. Claro. Y la AstraZeneca son eh 190.000 personas. O sea, son poquitas estas O sea, a los, a, a los que le tocó la suerte de tener la AstraZeneca son como los ¿Eh? que le, lo que les va mejor, por así decirlo. ¿Veis? Yo yo cacho que a los chinos se le acabado el chip de la 5G en la vacuna, si por eso no, no vacunaron a toda la población con la misma... Eh, claro, sonoma. esa fue la estrategia del gobierno de no colocar todos los huevos dentro de la misma canasta, que fue lo que dijo una vez que estaban negociando con, con más empresas también. Claro. Pero por lo menos las tres principales ya tenemos eh, a casi el 80% de la población vacunada. Y ojo, que el que no se vacunó ahora, o sea, tiene, tiene plazo hasta esta semana para alcanzar a disfrutar del 18. Porque te van a pedir ah, el debiera, pase de movilidad. Pase. Te lo van a pedir. Sí, no, pero profe, si nos van a cagar igual, van a inventar la cuarta ola. Si estos buenos vieron esa película mala, la quinta Oye, ola, qué ola es esa película? Bueno. <risa> <risa> vieron esa ¿eh? y dijeron, ah, ya, sí genial idea, hasta que Piñera se vaya, la quinta ola. <risa> pero y después viene la nueva sí, ola tan, ¿eh? con un terrible orgío <risa> eh, en el gobierno para que no le hagan un, un estallido 2.0. Eh, nuestros simios lo van a hacer igual, pues, profe, si ya andan mirando en la plaza Disnidad por lo... por eso, la revuelta, claro. ¿eh? lo que dejaron para cagarlo. <risas> sangre por sangre, guatón boric. <risas> sangre, exactamente. Por weón no le pasa. Oiga, vamos a una pausita y ya volvemos con el chile el día y más acá en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 La capital de los simios. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Sí, pues, profe. Oiga, ¿y cómo todas las semanas, profe? Enumere los lugares donde nos puede encontrar la gente linda. Que nos Excelente. Escucha. El día lunes, tempranito en la mañana, usted nos puede encontrar en Spotify. Ahí usted puede ir camino a la pega escuchando a los simios. ¿Qué mejor? qué mejor Exacto. panorama que ese, o volver de la pega a la casa no sé, Eso. De dependiendo de los turnos que tenga <ríe> el día lunes a las 10 de la noche, nos puede encontrar también en .fm.cl ahí estamos en la radio que también tiene varios programas más bastante entretenidos y que también les recomiendo que las siga durante el resto de los días, sobre todo los jueves tampoco sin mascarilla y los miércoles también que hay un programa de, de educación física bastante interesante uh -huh. el día martes estamos en Youtube porque en Youtube está todo hermano entonces hay que estar ahí también en youtube y vamos a estar subiendo también a instagram y a, a facebook esto por ejemplo el comercial de sneaker que, que le hablamos para que usted pueda también verlo y decir si era tan repudiable o no yo creo que no la verdad claro sacar sus propias conclusiones a ver si era tan repudiable como Ale Valle con la camiseta Claro. Tema <ríe> Pucha Oye, sabes que me llegaron unos correos retroactivos A capitaldelosimios.com Arroba gmail.com ¿Ah, sí? Capital con K De nuestro amigo que no escuchaba tanto tiempo no sé si Ah, te lo recuerdas? va a nombrar otra vez, profe Si a usted le gustando parece que se ha juntado con él A <risa> hacer cositas No, nos mandaba hartos recados, Hartos cariños y hartos saludos Sobre todo cuando fue el tema de los constituyentes Estaba muy emocionado él porque ¿Ah, sí? Había ganado la lista al tolueno Entonces ah, ¿qué, ¿qué, alto? Chile va a cambiar porque sí, Chile despertó. Por claro, Chile ahora tiene más distinidad Claro. Así que si usted nos quiere escribir también, capitalde los Excelente, profe. Y eso, y vamos a la sección que espera toda Latinoamérica Unida. <risa> Chile a día. Chile a día. Con el presidente Excelente. Muy bueno el jingle. Muy bueno. Cada día mejor suena claro, ese jingle. Cada día mejor. Deberíamos haber estado cada día mejor por, por, <ríe> con, el, <ríe> con la madrid. <ríe> por cómo cantamos. <ríe> claro. Oye, partimos con una noticia trágica, bastante Oiga, sí. extraña, sí. Sí, raro. Raro el, eh, digamos, el, la noticia, raro el la situación sí. que se da. Sí, bastante. Yo creo que debe ser una de las formas de morir más trágicas. ¿Qué te puede pasar? ¿En todo caso, profe? ¿Debería estar en ese programa Mil Formas de Morir? Mil maneras de morir. Sí. <ríe> Rancagua, Chile. Claro, esta es como la manera número, no sé, 800, 900, porque Claro. La verdad... Aseadora murió por ataque de tigre en zoológico de Rancagua. La joven, de 21 años, estaba realizando sus labores sin percatarse de que la jaula del animal estaba abierta. Los esfuerzos del personal médico por salvarla fueron en vano. Que te ataque un tigre. Oh. Una joven de 21 años falleció este viernes en, San, en, en Chile, dice. Porque esta noticia la estoy leyendo desde fuera. Hoy me imaginé, perdón, profe. ¿Ah? Me imaginé una hueá cruel. ¿Te imaginaste? Me imaginé que la loca estaba escuchando música. A lo mejor estaba escuchando. O sea, Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Oh, usted sí, es diabólico, don Sí, lo, sí lo sé. Entonces yo soy diabólico, pero. Pero bueno. Ay. La joven, que se desempeñaba en el área de mantenimiento del parque Safari de Rancagua, se encontraba realizando la limpieza de las instalaciones alrededor de las jaulas sin percatarse de que una de ellas estaba abierta, informaron desde el cuerpo policial de carabineros. El felino, un tigre en cautiverio, atacó en el cuello a la mujer, que falleció pocos minutos después pese a los intentos del personal de seguridad del recinto de socorrerla. Ya la intervención de cuerpo de bombero y del personal médico de urgencia que no lograron reanimarla. Antonio Rojas, gerente general del parque safari, sostuvo que un automóvil de rescate espantó eh, espantó a animal que regresó al ah, animal, a... sí, le faltó al animal ahí. Claro. que regresó a su jaula con el fin de rescatarla, aunque ya era demasiado tarde y agregó que el episodio debió durar entre 10 y 15 minutos oh. en total. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay, Oye, dice... a ver, ¿cómo ocurren esta negligencia? Porque se supone que era una señora el aseo que estaba Limpiando alrededor de la jaula Y esta queda abierta ¿Quién tiene responsabilidad ahí? Es que es eh, Mira, me parece que ella entra a la jaula a limpiar Y que el tigre tenía como una parte eh, Como un, Como una, una doble puerta de seguridad Ya Entonces, supuestamente la puerta de seguridad de adentro de la jaula Era la que quedó abierta Porque ella abre la jaula para limpiar pero supuestamente la hora tenía que estar cerrada Sí, pues, pero igual hay negligencia ahí Sea como sea la situación Hay una negligencia de que alguien No se fijó en que esa jaula esa reja haya quedado cerrado claro, mira, acá dice que nadie esperaba que ocurrieran situaciones como esta y estamos inmensamente afectados por lo ocurrido cuáles fueron las circunstancias y condiciones que fallaron es un proceso que está en investigación según especificó Rojas, la mujer se encontraba desempeñando acciones rutinarias de limpieza junto a un compañero y en concreto su labor consistía en limpiar la gravilla de los rieles de un portón eléctrico próximo a la dependencia de los leones y los tigres el parque, que cerró sus puertas para los visitantes tras el trágico suceso, es el único centro de rehabilitación de fauna silvestre en la región y lleva abierto 14 años. Este parque es, digamos, es un lugar abierto. Yo tenía entendido que el parque Rancagua era como abierto, que uno entraba, por ejemplo, con eh, camioneta, ¿ya? así como en África, y que los eh, animales y, se acercaban, se podían hasta tirar arriba de la camioneta y... Era un, una atracción, algo así, ¿o no? Sí, sí, es el, efectivamente los animales se suben arriba del, de los autos, tú vas adentro de una jaula. Uh -huh. El concepto es súper interesante porque dice, los animales no tienen por qué estar en la jaula. Pero me parece que el, el lugar donde estaba esto era donde dormía el tigre, porque me parece que no duermen a la intemperie. Igual, igual lo... Los lo meten adentro. No, claro, no creo que duerman al intemperio. Ora. Pero igual, eh, grande la negligencia. Puede ser, me imagino yo, que eh, el mismo compañero a lo mejor se mandó la chambonada. Capaz, capaz. Ahora, ¿cómo debe estar el pobre? ¿Y, sí, ¿y cómo debe estar ese segurito? <risa> O en todo caso. Le dijo, pero weón, si yo les di la charla de estar tienen locos. Pero bueno, no se ha aclarado de quién han sido la responsabilidad. Supongo que tiene que hacerse toda una investigación y todo eso. Eh, sí, pues yo ojalá que salga la luz luego, porque eh, alguien, a ver, alguien es culpable aquí. Obvio. Porque le. Claro, la joven entra confiada. No sé si será ella la culpable por no haberle puesto seguro a la reja o alguien tenía que hacerlo, no sé. Porque no creo que el tigre haya aprendido a abrir rejas, No, no. Como lo eh. ¿Los Velociraptor de Jurassic Park? Claro O como el perro Cyberpunk de YouTube ¿Lo ha visto, profe, no? No Busque el perro Cyberpunk en YouTube Ya, lo vamos a matasar, lo vamos a matasar. Cyberpunk 2071, supongo Exactamente Ya <risa> Pero imagínate, bueno, que se, de repente llegue un tigre ¿Por ¿Un tigre de cuánto? ¿Deben empezar los tigres como 500 kilos? Si son las meas bestias Sí, pues. De hecho, son más grandes que los leones Exacto Y se te tira el cuello, o sea, le pegó un puro mordisco y fue de buena Oiga, pero trágico porque la verdad es que era una mujer súper joven, 21 años 21 añitos nomás 21 años y pucha Y trabajaba alguien... hace dos años en el parque Sí, bueno, yo creo que alguien se va que ser responsable de esto porque estas cosas no, obviamente no pueden ocurrir Tenemos varios parques eh, zoológicos dentro de... Eh, de, entre Rancagua, Santiago, está el Buenzo, tenemos el parque metropolitano eh, Yo la verdad que No había escuchado ninguna vez Que se haya eh, habido Algo así parecido en esto, en este tipo De parques. No, no, la verdad yo tampoco Había escuchado. Oye, pero el zoológico Metropolitano da pena, vos. No, Es que es así, es como una cárcel Para los... Para Los animales, la verdad es que yo fui una vez y salí con depresión de ahí. Es que, y porque, aparte de Diondo, sí, po, porque está todo, porque el, todo el olor de la mierda. A diferencia de, por ejemplo, del eh, el que está el eh, eh, Win, el el Winso, sí? ya el Winso tiene, digamos, eh, las jaulas eh, adaptadas como al ambiente del animal, ya. Sí. Por ejemplo, no sé, po, un caballo puede estar en un ambiente adaptado a un establo, por ejemplo. El mismo tigre a un ambiente adaptado a alguna selva, así con más plantas, flores y cosas así, donde se pueda mover más libre. Pero el parque metropolitano la verdad que da pena, sí. da pena y da asco. Sí, de verdad. Bueno. ¿Y, y los animales se ven estresados, así como... Parque público vos, profe, que sí, la, a... es, el, es el punto, <risa> sí. Po. ¿Eh? La, pero el estado que saca cargo de una cuestión Cuando el estado no sabe hacerse cargo ni, ni de ellos mismos Exactamente, po, profe Ay, pucha, qué lástima por, por la bueno, familia sí, po. de esta persona Lamentable noticia, po, profe porque porque igual po, es súper, es, es, es, es, no sé es, es, es Una manera de morir así sí Atacado po. por un tigre Claro wow. Ay, ay, ay bueno, lo no tan lamentable es que la nueva list, la lista del Tolueno eh, tiene un nuevo candidato presidencial, pues, profe, y así se van a dividir los votos. ¡Éjale! Eh, Guatón Boric, sacúdete tu cripta. Sí, pues, te <risa> salió Charp al camino, ahora la lista del Tolueno No, pero supuestamente también. esta lista del Tolueno es la que escogió, o sea, Charp y, y ya no iría. Ah, ya no iría Sharp, No, iría él, porque tenemos nuevo candidato presidencial. ¿Ah, sí? Sí, la Lista del Pueblo resolvió que Cristian Cuevas sea su candidato presidencial. A ver, y primero... que cuevas. <risas> <risas> Exactamente, ¿qué <es> chuche Cristian Cuevas? <risas> Mira, el, él es el que, muy camaleónico. El que dejó la reja abierta al Tigre. <risas> claro. <risas> él sí que es camaleónico, porque él pasó por el Partido Socialista, ¿Ya? después se fue al Partido Comunista, ¿Mm? después se fue del Partido Comunista y se fue a Ciudadanos, y se retiró de Ciudadanos en el momento en que Boric firmó el, el acuerdo por la nueva constitución. Ah, ya. Porque él no quería nueva constitución. No quería ah, ese acuerdo. ¿No quería nueva constitución? ¿No? no. Pero además de quién es, a lo mejor usted lo recuerda por ser el vocero del, de los sindicatos del cobre, de los... Eh, ¿Cómo se llaman estos locos los que no están contratados? Los contratistas. Pero? Sí, pues claro. <risa> él era el líder de los contratistas y él era el que exigía también lo, las millonadas que les pagaban a los titulares. Él también las pedía para lo, los contratistas y paralizó varias veces eh, la división and, eh, de Codelco, Chuquicamata, la división andina. Ah, ya. Yeah. Pusieron sí, varias sí, barricadas, me acuerdo, que no dejan entrar a los buses con los trabajadores. ¿Mm? Y por eso se hizo famoso él. Ah, ok. Oiga, a propósito de las mineras, vio el tipo de...? Bono que iban a recibirlo, eh, no me acuerdo de qué minera, parece que era Barry o... Escondida, me parece que eh, era. Eh, sí. 19 palitos. 19 palitos, pero lo rechazaron y así que se van a necesitan más dignidad. Porque era, porque era poco claro, la dignidad claro. es casa. Exactamente, porque el amor no tiene precio. Claro. <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Cómo rechazar? ¿Oye? Es una burla para el resto de la gente entonces, No, esto... obviamente que es una burla, pues, profe, es sí, una burla Pero bueno, así estamos en Chile lamentablemente Con estos tipos de candidatos, Cristian Cuevas Que sí. se presenta ahora por la lista del Tolueno Pero ¿sabes lo más cómico? Es ¿Eh? que en una elección completamente democrática y de cara a la ciudadanía La lista del Tolueno lo escoge con 73 votos ¿73 votos? Sí <risa> pero esas son, o sea, son internas, ¿o no? Y eh, Claro, son como primarias internas que hicieron ellos, pero <risa> lo más cómico es que... El... Mira, aquí tengo la resolución del tricel de la lista del pueblo, en la cual dice... Con fecha 5 de agosto del 2021 se emite esta resolución con la ratificación de las votaciones de la carta presidencial realizada durante este día. Primero, de los votos emitidos se ratifica que... Votos totalmente emitidos, 76. Votos inválidos, 3. Total de votos, 73. Mira, qué buen número. Exacto. Segundo, de los resultados, ¿se ratifica qué? Opción 1, Cristian Cuevas Zambrano, 43 votos con el 58,9%. Opción 2, abstención, 30 votos, 41,1%. Total, 73 votos. El hueón corrió solo y casi llega a segundo. <risa> Ay, si ni siquiera lo quieren ahí mismo, o sea... Con, con... No, profe, si la lista del pueblo ni siquiera ella misma se quiere. Okay. Por consiguiente, este tribunal calificador de elecciones declara como candidato electo a Cristian Cuevas Zambrano y se ratifica como la carta presidencial de la lista del pueblo. Publíquese, Oiga, profe... comuníquese, notifíquese y archívese. ¿Ah? Exactamente. Ah... A raíz de eso ¿Con quién se iría a medir Aparte de Borix eh, De Sichel eh, y Cast? Porque todavía eh, Los eh, Otros candidatos De a ver. No sé si es la concertación De decirlo así Concertación Apruebo dignidad Se llaman ahora Apruebo dignidad Nombre Nombre mula vos. Apruebo dignidad Sí vos. Apruebo alza de sueldo <risa> <risa> Somos los apruebos Dignidades Exactamente Ya Ellos van a definir El, el 21 de agosto 21 me parece que ¿Eh? Porque las inscripciones se cierran el día 25 de agosto. Puta, capaz que salga Maldonado. Oye, habían muchos, pero muchos, de, de simpatizantes de, de Boric que iban a ir a votar por Maldonado. Bueno, después del debate, la prueba de este y la. ¿La Narváez? La Narváez, que era muy mal parada. Sí. Sí. Es que Maldonado casi no voló Bueno, sí Pero eso le, va, <risa> eso le... Eso le bastó para ganar Le jugó a favor claro. No, pero no va a ir a votar nadie por ello No va a ir a votar nadie Como no, no, no son pues primarias sea... legales ni nada no Exacto Pero mira, ese día se va a definir el cuarto candidato Bueno, mm. a todo esto el Cristian Cuevas tiene que ser aprobado o sea, necesita el, el respaldo de la gente así que usted, eh, a ese amigo que, que, que estaba eh, favorable a la lista del pueblo vaya a la página del CERVEL y entreguele su apoyo a Cristian Cuevas con un simple clic, clín, usted puede entregarle su apoyo porque necesita juntar mil firmas ah ya, pero esa es arma doble, filo vos profe si usted le entrega su apoyo, le entrega su firma estos pueden le inscriben en el partido claro, no, porque como es dentro del CERVEL ahí solamente tú le, le otorgas el patrocinio Ah, claro, pero igual hay que meter los datos, ese es el problema Ah, sí, pues tienes que entrar con clave única Claro, entonces ya van a saber eh, Ahí, eh, no sé, sí. bueno sí, Es sospechoso, sí Es sospechoso, sí, sí. <risa> Hay que confiar, desconfiar de todo en estos tiempos eh, sí. Es verdad Entonces, ¿Ah? este, este señor Cuevas eh, a ver, eh, veamos un poquito más que dice pues. eh, El del, mismo se presenta a su cuenta de Twitter Dice, desde el sindicalismo y la disidencia sexual Ah, porque él es eh, abiertamente homosexual Ah, homosexual Sí, sí que, que Yo creo que la, no... La, la sí, que sea como de Snickers la... <risa> <risa> Yo creo que eso no debería ser eh, tema Que ¿Eh? sea hetero ¿No? o homosexual pero él se declara abiertamente homosexual. Actualmente es miembro de Coordinación Política en la agrupación Victoria Popular y vocero de la organización sindical Frente Unitario de Trabajadores. Cuevas, de 52 años, irrumpió en la política y el sindicalismo chileno en el 2007 como presidente de los subcontratados de Codelco, encabezando la huelga que visibilizó a la Confederación de Trabajadores del Cobre, la CTC, no compañía de teléfonos de Chile. <risa> Yo te pensé que iba a llamar a favor. Claro. En su historial partidista fue militante de los partidos socialistas comunistas, donde militó hasta 2015, y Convergencia Social, ejerciendo en este último como vicepresidente. Su renuncia se dio tras el acuerdo por la paz, firmado por Gabriel Boric, después del estallido delincuencial del 18 de octubre. Nacido en Coronel, es hijo de un minero del carbón. Su familia estuvo compuesta también por sus 10 hermanos. A los 14 años comenzó a militar como socialista, y mientras cursaba su enseñanza media, fue vicepresidente de la... La Federación de Estudiantes del Carbón. ¿Se estudia para ser carbonero? Eh, <ríe> yo creo que <ríe> sí. Puede ¿eh? ser. En su extenso historial político, el año 2008 fue elegido consejero de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, mientras que el año 2013 tuvo una fallida candidatura como diputado por Calama. ¿Y quiere ser presidente? Bueno, ahora. Si no se la pudo, va diputado. No va no, si a es que llegar ni a la esquina. Claro, de... En ese momento representaba al Partido Comunista. Luego, la ex presidente Michelle Bachelet lo nombró agregado laboral en la Embajada de España. Ah, Estábamos gastando platita Cargo en el que renunció sí. tras la muerte de un contratista de Codelco En medio de un paro de mineros Según informó al medio Ex ante Con fuentes en la lista del pueblo Su candidatura será anunciada oficialmente la tarde del viernes que pasó ya, necesitan apoyo, las firmas. Yo creo que las pueden lograr, sí Esto es lo que, La lista del tolueno está tan, tan bien organizado ¿No va a ganar? No, no va a ganar ¿Le va a robar voto al Guatón Boric? Sí, ¿y le va a robar voto al Guatón Boric ¿Eso es bueno para Chile? Sí, es bueno para Chile Exactamente Pero a mí me hubiese gustado más Sharp, Sharp en este caso, porque Sharp le hubiese robado más votos al Guatón Sharp tenía más posibilidades de haberle robado más votos, efectivamente Sí, sí. pues este no, este, la verdad que no... Yo creo que va a reunir las firmas y esos que van a firmar por él son los que van a votar. Mira, irá a tener el apoyo de un 2-3%. Claro. Ojo que UPA, de nuevo, la Unión Patriótica, eh, que eso sí que son zurdos, esos sí que son zurdos recalcitrantes. También están claro. juntando firmas para que Artés vaya de nuevo a la presidencia. Artés... <risa> para reírnos de buena gana. Sí, ese sí, viejo, ¿te acordás que la vez, la vez pasada lo quiso saludar a Cast? Sí, bueno, lo quiso saludar, bueno, ahora tampoco. Sí. En todo caso, usted revisa las declaraciones de Artes de la campaña pasada y bueno, se cumplió casi todo lo que él dijo. Dijo que se iba a arrasar con todo el neoliberalismo, ya, siendo que ellos no entienden qué mierda significa esa palabra. Claro, buen punto. Eh, eh, dijo que se iba a refundar Chile, cosa que ya están haciendo. Mm. Así que no lo miremos, tan a huevo. Es verdad, es verdad. ¿Ya? Pero no, no creo que gane tampoco pero No, si no va a ganar Pero de que el viejo eh, No creo que haya eh, Predicho Cosas, sino que la verdad, Como obviamente se sabe eh, La gente que obviamente Piensa y tiene sentido común eh, Se sabe que todo esto estuvo preparado, el viejo ya sabía Y tiró así como la advertencia O tiró, a lo mejor se fue se fue de tarro sabes no. Capaz, sí, sí. Ahora, eh, candidato que faltan Bueno, el de la concertación que gane ya sea Maldonado, Proboste o Narváez Falta definir eh, en una primaria interna que va a realizar el partido de la gente Si va a París o Lorenzini Pero París se corre con mucha ventaja Falta también que se inscriba el Dr. File Que le faltaban pocas firmas para que se inscriba Y el señor Cuevas que, que está Bueno, hay como 30 candidatos también, así que Pero que no los conocen ni ¿Sí? Santi Isabel, sé que O sea, vamos a tener una papeleta más grande que la de los constituyentes para. El... Yo creo que van a llegar unos 10 candidatos 10 sí. Bueno, eso es bueno en todo caso eh, Sí, porque se van a ir eh, repartiendo los votitos Sí, pues se reparten los votos y cualquier cosa puede pasar Sí, sí ¿Eh? Una de esas tenemos a Lord en la segunda vuelta Sería emocionante Sí, sería emocionante sí. Oiga, lo que no es tan emocionante es la alza de sueldo Que estos hueones ya aprobaron ¿eh? Ay, ay, ay Y que según estudios ya se han gastado más del 38% del presupuesto total ...que tenían para hacer la nueva... Oh, ...y llevan un mes, 38, llevan un mes... ...y, llevan, y no han, hecho, no ni han nada, hecho nada... ...y llevan un mes... ...ah, ah no, pero los zurdos dicen, no, que necesitan más dignidad... Bo. ...yo eh, el fin de semana estuve recibiendo algunos mensajes... ...de gente que piensa distinto a mí... ¿ya? Y que claro, que a uno lo trata de fallito pobre. Eh, y esos eh, epítetos que ya no tienen ninguna sustancia en estos tiempos. claro eh, Diciendo que con la nueva constitución íbamos a ser todos más felices, íbamos a estar todos más contentos y que eh, la dignidad iba a llegar por fin a los pueblos. Pero parece que primero llegó a ellos porque la Comisión de presupuesto aprueba a aumentar a cerca de 4 millones puntos de asignaciones para convencionales. <risa> Ay, ay, ay, pasando de un millón y dice, medio De un millón sí, y medio, exactamente A cuatro palos Mire, dice La Comisión de Presupuesto de la Convención Constitucional Aprobó el jueves aumentar el monto destinado para las asignaciones de los convencionales Pasando de cerca de un millón y medio a un máximo de casi cuatro millones Qué lindo Imagínese, qué lindo, es, más eso dignidad, vale la dignidad Más, más sí. amor, claro no Y después la dignidad va a quedar corta Porque necesita mucho, mucho más sí. dignidad El alza fue respaldada pese al rechazo De los representantes de Vamos por Chile En los puntos de igualdad y austeridad Ahora la propuesta deberá ser debatida Por el pleno del órgano Oiga, ellos tú buenos tienen facultad de decir Ya nos subimos la plata y el gobierno tiene que pasarle esa Mira, plata En teoría no, o sea ellos pueden decidir De la plata, pero cuando se les acabe la plata No sé qué van a hacer Claro porque muchos podrán decirlo, ¿po? pero ¿quién es la entidad digamos que tiene que aprobar todo esto? Porque claro, la loncoleche puede decir de, yo me subo el sueldo 5 millones y Pero la plata no, no, no sale de la misma constituyente eh, No, pues tendría que aprobar la Contraloría Claro, dice. De acuerdo a lo que se estableció, se fijó un monto máximo de 40 UTM para la contratación de personal administrativo o técnico, 10 UTM para gastos operacionales y 27 UTM para efectos de alimentación, traslado y alojamiento, mientras que para los convencionales de los pueblos originarios y de zonas extremas se agregaron otras 5 UTM. Eh, Eso no. se llama el bono Oye, raza superior. Raza superior. ¿Y por qué son raza superior los pueblos? Porque ahí tienen más por ser eh, de pueblo originario, son razas superior, entonces... ¿Ya? ¿Raza superior? ¿Y de qué, de qué superioridad que Porque tiene? son originarios, po. ¿Originarios de dónde? De, de, la, de la tierra que representan. <risa> pues a la ya, y así... Eh, vean por el racismo, ¿eh? A todo esto, eh, la contratación de personal administrativo técnico, eh, estuve leyendo por ahí, no tiene que tener ningún eh, requisito para poder ser contratado como técnico o asesor. Usted puede ser un buen que ni siquiera eh, estudió o ni siquiera sabe leer lo que dice. Exacto. Puede ser un amigo, puede ser un pariente, puede ser un hermano, eh, lo contrata como asesor y listo. Uno, un asesor para que no lo asesore. Ningún requisito técnico se le pide a los desgraciados. exacto Más encima en los viáticos no hay rendición de gasto, o sea que si yo me quedo gratuitamente en la casa de un amigo, un conocido eh, o arriendo algo barato, eh, esto por mm. para nomás claro, y ojo, los convencionales de Santiago también tienen viáticos <risa> Sí, pues ay ay ay eh el convencional Daniel Stingo espera eh, que no, un chuma sin bigote eh, En tanto, detalló los motivos por los cuales se respaldó el aumento. Nosotros pensamos que esta convención Es una representación de todos los chilenos y chilenas Me voy a detener ahí porque este weón todavía no entiende Que votó el 23 o 22% por por ello No votaron claro. más De Arica Magallanes Por lo colo, de colo ejemplo de... Ba ah, no, <ríe> De todos los estratos sociales, de todos los estratos sociales. Sí, pues seguro que la gente de los arnicheados. Sí, claro. Y algunos vienen de más lejos y hay que entregarles más plata para que se puedan trasladar. Oh, y otros tienen menos dinero y hay que entregarles más plata para que puedan movilizarse, pagar sus cosas, sus asesorías, etcétera. ¿Por qué mierda se les paga asesoría? Tengo man? hambre. A este weón del dinosaurio y la tía Pikachu para que se compren eh, disfraces nuevos. Yo creo porque el pueblo, porque eso es parte de la dignidad del pueblo. Sí, pues Hasta oiga, la dignidad eh, se costumbre compadre. Vamos a aprovechar también, profe, de, de esta tribuna, mandar unas disculpas eh, muy grandes a toda la, el, digamos, la industria circense, porque siempre hemos comparado la constitución, o la, constitu, la constituyente, con los circos. Y la verdad es que los circos se sacan la cresta trabajando. Eh, hay circos que, la verdad, eh, les cuesta mucho, mucho... Eh, Llegar con, con, con plata a sus arcas eh, son gente, eh, la mayoría honesta, entonces no teníamos por qué mierda compararlo. Toda con la el... razón de no hecho, nuestra más sincera disculpa a la gente de Circense del país por compararlos con esto. Con imbéciles. esta opiación. <risa> uh -huh. Mire, el reclamo de vamos Chile, dice en el oficialismo el convencional Bernardo Fontaine expresó su rechazo a la alza aprobada para las asignaciones. Debo hacer presente que yo voté en contra porque esta cantidad no está reflejada en el presupuesto. Vamos a tener que pedir un aumento de presupuesto para poder financiar este aumento del orden de 180% de las asignaciones ya consideradas en el presupuesto. Bueno, y la loncoleche diciendo no... Nosotros no vamos a ser como los políticos tradicionales que, que ellos van y le roban al pueblo. Lo primero que hacen, pero lo primero, lo primero, ya subámonos la platita. Sí, pues, dice que ah, yo también te vi otras declaraciones, no me acuerdo si parece que del vicepresidente, dice que ellos son igual de necesarios o están a la par con el Congreso. Y por eso es que tienen que ganar Ay, el Es una burla para pa toda la gente, creo yo, todo esto. Bueno, eh, mientras más pasan estas cosas, profe, yo lo digo abiertamente, eh, estoy orgulloso de haber votado rechazo. Sí. Así no orgulloso de haber, de haber hecho rechazo. la campaña, de haber ido a la marcha varias veces a las marchas del rechazo a entrevistar a la gente sí. que estaba optimista y nos volaron la raja, weón bueno. no, aunque no hayan volado la raja, profe ahí tiene que Chile es un país de ahuevonados ¿para qué andamos juntos? yo, aunque la gente se enoje y, y no voy a dar las disculpas al caso Chile es un país de huevona nos merecemos que caigan 20.000 meteoritos, weón bueno. sí nos merecemos todo eso la Pero verdad. ojo, Nos merecemos. hay una luz de esperanza ¿Mm? al final del túnel sí, Mucha gente, pero mucha gente Que yo he visto que eran de los apruebonados Que se están ya dando cuenta De la estafa que es esta eh, eh, Convención Y que eh, se están preparando Para votar rechazo Y que están arrepentidos de pero haber sí. votado apruebo Profe, el plebiscito de salida no se va a hacer Yo se lo doy firmado Y se lo digo aquí en este capítulo Capítulo 22 de la capital Que el plebiscito de salida no se va a hacer Porque si no gana un eh, gobierno Como el de Cast, O podría ser el de Sichel Si gana, llega a ganar Boric o cualquiera De los otros jueones El plebiscito de salida no lo van a respetar No lo van a respetar Y yo lo Mira, firmado. ¿sabes qué? Encontré oro puro compadre Oro puro ¿Eh? En la, en la misma página de, de, de la noticia al final hay una parte con comentarios de, de la gente como usted, como yo, como la gente que nos está escuchando Ya. Eh, Camilo Villegas dice caras de raja, los que supuestamente luchan contra la desigualdad, entre paréntesis apruebo aumentándose los sueldos, Danasco. el aburquesamiento de los que entran al Tan maravilloso, hipólito virginal servicio público, más parásitos bastardos, especialista en mamar de las tetas del estado, mientras el proletariado sigue sacándose la cresta para sobrevivir y pagarle su dieta. En entraron mascando chicle y van a salir comiendo caviar, terminaron haciendo lo mismo que tanto criticaron, ahora hay que pagar por gustitos de los mal llamados listas del pueblo, que de pueblo no tiene nada, son solo son otra manga de oportunistas y aprovechadores que se acostumbran a ser mantenidos así jamás vamos de mal en peor el remedio es peor que la enfermedad ahora cualquier piojento quiere postularse a cargo de representación popular campillay ¿cómo les pueden dar más plata a esta pandilla de marxistas violentistas si además no han trabajado ni un día? Claro. el colita de Guzmán lo tenían por lumbrera y se demoró siete años en hacer una constitución ¿cuánto les debe haber hecho el Ococo en todos los cuarteles? Ahí no caché bien. Es no, que hay de, no, de, de todos no lados. Cacho. <ríe> bueno, ahora pregúntense si eh, en algunos meses más vamos a hacer Nueva Zelanda o Suecia. Uy, <ríe> mira, está muy bonito. De... Igual aprobaremos. Si voláramos, pasaría nublado. En <ríe> <ríe> todo sí. caso, puta, el gobierno rasca. Ya comenzaron a robarse ah. el país, ¿y dónde vemos en qué se gastaron la plata? Claro, no hay no hay rendición de cuenta. No, pues si no hay rendición de cuentas pues, profe, eh, no tienen que rendir cuenta de nadie. De hecho, las asignaciones y todas estas cuestiones que se pagan por los asesores no tienen que rendir eh, ningún gasto. Por ejemplo, gente que puede vivir al frente del eh, Congreso eh, no tiene que rendir ningún gasto en eh, traslado, asignaciones, en eh, bonos, en nada, absolutamente nada. Pura platita para el bolsillo Exactamente Pura platita para el bolsillo Pura dignidad para el bolsillo <risa> Pura dignidad nomás ¿Cómo era el gato? ¿Ah? ¿Cómo era el gato? ¿Hashtag? Sí Dignidad para los constituyentes Dignidad para los constituyentes Sí Por supuesto Ojalá ¿Ah? ustedes también lo, lo, lo publiquen Y lo apoyen ahí Dignidad para los constituyentes muchachos Sí pues Oiga Y la última noticia ya que tenemos En este bloque eh, De la plata malgastada En este país ¿Sabes qué? Es yo que... lo dejaría para el otro bloque esa ¿Sí? sí Sí, dejémosla para el otro bloque. ¿Estás seguro? Sí, porque estamos en la hora ya. pues, dejémosla para el otro ¿Eh? bloque. Entonces ya volvemos con una noticia más acá en la capital de los simios. La capital de los simios. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La capital de los simios. Excelente. Oiga, don Estecho, nos quedó pendiente una linda y hermosa noticia. Sí, pues, del bloque pasado nos quedó pendiente una noticia... Bueno, yo la verdad que no sé si tan linda. Yo discrepo un poco con usted, profe. <ríe> hermosa la noticia. ¿Es hermosa? Sí. <ríe> Pero dice, ya comenzaron las transmisiones del nuevo canal NTV, el canal cultural de TVN. ¿Tú sabes lo que Yo, significa NTV? Nadie te ve. Nadie te ve, efectivamente. <ríe> Oiga, eh, canal cultural de TVN. TVN es un canal estatal, ¿ya? Que anda recibiendo hace rato eh, salvavidas para poder mantenerse. Y estos dones más encima crean otro canal eh, donde va, se va a necesitar eh, más luca. Eh, y esto es paralelo a TV Educa, entiendo. Claro. Veamos Ve, un poquito la noticia. Dice: durante la mañana del domingo, en el marco de la celebración del Día del Niño, eh, del, el, que quede claro, cuando digo niño, eh, abarco a todos los niños, niños y niñas. Y los ¿ya? niñes también, que no se te olvide. Claro. Exacto. <risa> El canal NTV inició sus transmisiones, la nueva señal cultural y educativa de TVN ya está disponible a, tra a través de la señal digital eh, Por supuesto, la parrilla programática tiene tres bloques de horarios Acorde con la normativa, eh, por la mañana se emitirán contenidos infantiles Mientras que hacia la noche habrá programas para adolescentes y adultos ¿Será como Space? Ah, qué lindo <risa> ¿Como el de Filzón? Claro, de Filmzone El Pisat <risa> Algo así Ahora es el Golden el que, el, el que la hace ¿El Golden? Sí Ah, buena en el detalle, las transmisiones comienzan a las 6 de la mañana con contenido dedicado a la eh, primera infancia de 0 a 6 años Luego a las 14.30 horas inicia el bloque destinado a la segunda infancia de 7 a 12 años Que abarca hasta las 22 horas, momento en que comienza la última franja programática para mayores de 12 años y adultos eh, Según informó TVN, la parrilla de contenidos de NTV presenta cerca de 100 programas que mezclan cultura, educación educación y entretención. Mira, yo creo que aquí es donde el bueno, tú sabéis que siempre hay producciones audiovisuales que no las ve nadie y que son apoyadas por el gobierno por el Corfo, por el Banco Estado y muchas otras cuestiones claro. y programas malísimos o sea, pero muy malos y que en el fondo no se logran vender porque son tan malos que valga la redundancia, nadie los puede ver. Este es el punto ideal para meter toda esta programación Exacto. Mire, algunos de los contenidos dice destacan la segunda temporada de Alfadeca Tv, no te le conoces ni en pelea ¿Sale? de perro. Y tiene segunda temporada ¡Cacha! Bueno, nosotros también <risa> Pero nosotros no nos financia el gobierno Ah, propio. buen punto, muy buen punto No estamos ni en Patrium <risa> Claro <risa> Esto lo hacemos por amor al arte nomás. Sí. <risa> el cosmos del profe Massa El viejo se le conoce Pero en su programa, la verdad que ni en pelea de perro Mira, el viejo es astrónomo Y si se dedica a hablar de astronomía Puede ser entretenido eh, sí, puede. Ojalá que se dedica a hablar de astronomía, porque realmente se dedica a hablar de política el viejo. Claro. Eh, también eh, mi perro chocolo... Claro, el perro chocolo, a bueno. el perro chocolo... Sí, pero a ver, convengamos que eh, también estos programas están en TV Educa, ¿ya? Hace rato. Sí, eh, en el primer bloque, Sander, Dino Exploradores. ¿sí, ¿Esos son programas eh, extranjeros? No Pantuflas sé. Tuflas y chocolates. Oye. Vamos al taller y juguetes desordenados. Wow, la, la, la que no, no conozco a nada. Y también cintas de cine chileno, documentales y la serie internacional Efecto Mariposa. Me, esa no la vi. Me suena a esa. Pero también, mira, viene un programa que se llama Noches Nerd. Noches Nerd. Ay, ay, ay. Se ve, <risa> alerta de Cringe. <risa> claro. <risa> Efecto ureca. Oiga, que los niños no digan que ven estos programas en el colegio, porque si no los van a agarrar van a matar el podcast. Es que es el punto. Hoy anoche, mi noche nerd. Dice cómo ver NTV en TVN. Hasta entonces, en la señal digital número 2 de la estación se podía ver el proyecto destinado a la educación infantil en el contexto de la pandemia del COVID y el cierre de los eh, colegios. Sin embargo, a través de ese canal se emite ahora NTV, que conservará gran parte de la de TV Educa para pa que mierdas en otro canal, bro? <ríe> el 7.2. Claro, el nuevo canal cultural de TVN tendrá disponibilidad en las capitales regionales que tienen señal digital Aunque también se puede acceder a través de TVN.cl y la plataforma de streaming TVN Play Que no solo tiene contenido actualizado, sino además programas del recuerdo ¿Existe TVN Play? Eh, mire, antes los televisores traían la aplicación predeterminada Pero ahora eh, muchos de ellos no lo traen Yo pensaba que la habían sacado eh, pero al parecer sigue existiendo ¿Mish? ¿Mish? ¿No tenía idea que existía la... la... ¿Cómo se llama esta cuestión? TVN Play TVN Play esa cuestión Porque claro. el Canal 13 creó su propio canal con juegos de azar y mujer solas que se llama Red TV <risa> No, tenían una aplicación también, profe ¿También tenían una aplicación? Tenían una aplicación hasta hace un año aproximadamente. Tenían teleserie. La aplicación era buena, tenías que registrarte. Era solamente para dispositivos Samsung. Eh, y tenían algunos programas. No sé, tenían por ejemplo la teleserie Macho. Tuvieron eh, los la granja VIP. Cosas así. ¿ya? pero esa aplicación ya la cerraron hace rato no sé, a lo mejor tienen otro proyecto o a lo mejor con el mismo REC eh, cerraron esa plataforma por lo mismo sí, porque para qué estamos con cosas, el REC TV te es terrible bueno no, sí, este es bueno, pero acá tenía usted como a la carta entonces lo podía ver cuando quería ah, ya, ya, ya, ya, ya, ya ¿Entiendes? entonces podía por ejemplo dejar una serie eh, de verla y después la seguía de donde había quedado REC, obviamente no puede hacer eso, si REC es un canal, no una aplicación. Claro. Ajá. Ahí está. Pero bueno, en este caso, con este canal, más plata gastar, <ríe> más huevones que van a tener que estar ahí operando el canal. No creo que sea la misma plata que tengan para el TV Duca. Y va a estar prácticamente toda la parrilla del TV Duca. ¿eh? <ríe> sí, con vos. diferencia de algunos programas. Entonces, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? <ríe> claro. ¿Eh? Aparte. Gastar más plata nomás, seamos sinceros. El TV Duca, ¿lo ven los cabros chicos? No lo ve nadie, bueno. no lo ve, no nadie, lo ve ni ¿Sale? Dios ¿Cuál? Yo creo que sí, ¿sabes cuándo yo veo TV Duca? ¿Cuándo? Cuando me cuando dan los 31 minutos Por ahí vuelan 8, 8 y media Ah, dan 31 minutos Dan 31 minutos y ahí yo creo que la gente se queda pegada, porque están las teleseries, o si no, eh, de repente están las noticias, a mí me carga a ver noticias, eh, Siento que todos los canales eh, ya están demasiado izquierdizados, sobre todo Surdovisión. Entonces me carga a ver noticias y me pongo a ver, por ejemplo, no sé, po, eh, 31 minutos. Uh -huh. eh, y, y yo creo que es, es como los mejorcitos de los programas que tiene TV Educa. Pero los demás. Hay por ejemplo, eh, no es por eh, echarlo en menos como se podría decir en los programas, pero hay unos programas para niños por ejemplo, en donde las tías le hablan a los cabros chicos como si fueran los cabros chicos retrasados. En serio, le dicen, y ahora niños, con este tono, ahora, como si los cabros fueran retrasados, como si fueran lentos, vamos a ir al mundo mágico de la imaginación. Oye, pero si ¿sí te acordás cuando celebró los teletubbies que también tenían esa, esa polémica. Porque sí, supuestamente po. le enseñan a hablar mal a los cabros chicos O a... A papilla <ríe> <ríe> A macho Bueno, gracias gracias a, a que esa genera esta generación de los Teletubbies tenemos tus jóvenes <ríe> constituyentes De la prueba, constituyente Y toda esta generación de mierda <ríe> Son los hijos de los Teletubbies, ahora todo tiene sentido <ríe> Ahora todo tiene sentido Oiga, profe, si, en, a ver compare los programas que nosotros <ríe> veíamos cuando chicos Versus <ríe> las nuevas generaciones Que <ríe> ahora ya son entre adultos Jóvenes y adultos. En todo caso, ¿Eh? nosotros veíamos el pipiripao. Veíamos San Kukai, ¿se acuerda de San Kukai? San veíamos Kukai. De... Sí. ¿Ah? Veíamos violencia, veíamos sangre. Al chavo del 8 le sacaban la cresta, <risa> le podían pegar a Don Ramón. El profesor Girafá le fumaba el, en, la no, casa, en la sala de clase. Y se comía la sí, mamá de uno de ¿no? <risa> ¿Ah? Y esto, viendo a cuatro, que encima eh, eran medios eh, alternativos. Claro. Eh, estos personajes. Y hablaban mal, claro, se criaron con esa televisión <risa> Todo caso sí, sí. Oiga, pero quien tiene buena televisión es Rolantino y Petrero Obviamente profe, ¿eh? Que tiene la mejor y más variada televisión Más de mil canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más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 12, Rolandino y PTV la nueva forma de ver televisión. Grande Roland, grande Roland. Yo creo que ahí igual va a estar este nuevo canal en, en la carpeta en Roland, Chile. Cielo sí, de hecho, en la carpeta Chile hay 99 canales y en la carpeta Chile Regional 264. Cáchate esa. Ah, ándale, ándale. Osa. Sí. Sí, pues. Ahí usted va a poder ver, Oiga. por ejemplo, eh, Campo Abierto TV, que es el, el canal de Huachuraba. Sí. sí, interesante ese canal. Bueno. Oiga, yo a mí me gustó cuando fui a Valdivia el canal de Valdivia como tal. Me cuenta interesante. Ah, pero sí, está lleno de canales y ríos. Ah, ah, no, ya. Va <risa> a Oiga, don Estitio, quería eh, decirle a usted y a todo el mundo de que la gente no se preocupe. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque la pelea y la batalla del siglo todavía está vigente. ¿Cuál? ¿Cuál? La, la, la pelea del siglo. Nuestra misé Lucía fue solamente hacerse un chequeo. <risa> Ah, y siguen la pelea, siguen el juego. Sí, contra la Reina Isabel es II, esa es la batalla final. Oh, <ríe> ah, ahí, vamos, ahí vamos, mi Lucía que supongo. Ahí, ahí está la pelea, a ver. ¿quién, ¿Quién cae primero? ¿Quién cae primero? ¿Era solo un chequeo? ¿Quién no era que no tenía fecha de salida del hospital? Sí, no, sí, está. No, no está mal. Ah, ya. Capaz que estoy diciendo segunda. esto y esté diciendo pájaro de mal, agüero, no. <ríe> no, esta va a pasar los 100 años. <ríe> Yo creo, ya va para pasar sí, sí. todo el rato. <ríe> Sí. Ah, bueno. Oiga, profe, ¿nos trae alguna recomendación? Y esta efectivamente, semana? de eso mismo le iba a hablar. Mire, corría el año 1994. 94, sí o no? Eh, déjame cachar el tiro. Sí, corría el año 1994. Cuando en Japón a una persona se le ocurrió hacer una, una historia de samuráis, de peleas, de ¿Ya? espadas y también con un toque histórico. Nunca se imaginó, yo creo que esta serie iba a ser una de las series más importantes en, en la historia del, del género manga y de animación me refiero a Samurai X o Rurioni Kenshin que debe ser una de las eh, uno de los animes porque ahora voy a hablar específicamente del anime y de la película que está recién estrenadita, fresquita uno de los mejores animes de, de, de su momento tuvo 95 capítulos y el manga se estrena en el 94, pero la serie de animación se estrena en el 96 y termina en el 98. Esa serie nos acompañó en parte de nuestra infancia y, y adolescencia. Muy buena la idea. Esta eh, serie trata de un samurái que antiguamente era el destajador, el, el mero más mero, el loco que se los pidió a todos. Pero él quedó como medio traumado, entonces ahora tenía una espada sin filo. Entonces él ah, igual ya. pelea, pero no los mata dijo que iba a hacer una promesa de que no iba a matar a nadie más entonces ahí te cuenta la historia de Ruroni Kenshin el famoso samurái x eh, que va conociendo amigos durante su trayecto y se enfrenta a las fuerzas del mal y cosas así está inspirado en la era meiji en la era meiji de japón que eh, se intentó hacer una modernidad estaba hablando de en los años 1850 más o menos entonces ahí el, el gobierno japonés quiso modernizarse y contrató al ejército estadounidense, no sé si eh, tuviste la película el último de los samuráis, Sí, por supuesto ya. te explica eh, a grosso modo todo lo que pasa ahí con el, con el fin de la, eh, de la era Meiji y la restauración, de la era Tokugawa, uh -huh. entonces a los samuráis se les prohíbe, se les prohíbe portar la espada y todo eso, eh, porque querían acabar con la tradición feudal japonesa y volverse un ah, país okay. moderno, esa era la, la intención entonces el la era Meiji se prohibió el asesinato Por ejemplo, se prohibió portar espada El asesinato por venganza Y aquí es donde es, es, eh, Transcurre toda esta serie Pero es buenísima, es muy buena Ah, excelente. Entonces, ahora el, Salgó una nueva película De Netflix Que está basada en uno de los OVAS Que salió después de que la serie Terminara, salieron dos OVAS Que uno te muestra el nacimiento de Samurai X de cómo él tiene su característica X en la mejilla. Y el otro es la muerte de Kenshin, Himura Y los dos OAS que salieron son, pero, maravillosos. Y Netflix hizo la versión Live Action. Y cuando salen las versiones Live Action uno tiene miedo. Porque claro. pueden dejar la cagada como lo hicieron con Dead Knot. Hoy la película... Ah, Not, más, no, la, no le hace honor o no le hace el peso a la serie animada Es que en verdad es tan mala la película. Es tan mala que no tiene pie ni cabeza. Eh, tomaron pero. el nombre de Dead de Knot. Hicieron un, un pupurrí de cosas Pero no, es horrible Pero con Samurai X, el origen que se llama Que es una película que dura 2 horas 18 Maravillosa Está pero perfectamente bien lograda Te muestra cuando Batusai era asesino Y el loco, mira en, en una de las primeras escenas Cuando parte la película, el loco ¿Mm? está amarrado Va, se le acerca una persona Le saca la oreja, toma a una persona eh, Le quita la espada con la boca y empieza a matar gente con la boca, con, o sea con la espada en la boca, ¿Ya? y el loco está amarrado. Imagínate lo bacán que era. Y aquí te muestra la historia de, eh, de cómo él comienza a cambiar por una historia de amor con cuando conoce a Tomoe. Y es un pedazo de obra, pero o sabes que de verdad, el, eh, cuando la vi, porque obviamente está en Rolandino y PtV con una calidad increíble, está en dos idiomas más encima, está en japonés Buena. original y en español, con subtítulo, o sea el japonés con subtítulos, obviamente. Claro. Usted la puede ver ahí en Rolandino y PTV ¡Buenísima! Está muy bien lograda, muy bien hecha, respetaron la historia original Es muy difícil hacer eh, un lip action Cuando el personaje tiene tantas piruetas Pero aquí lo lograron magistralmente O sea, tú veis ¿sí? como los samuráis peleados o sea, se, se ve... Se, eh, tiene toda la esencia que tenía el, el, el anime Así que para, para... esta semana les voy a recomendar encarecidamente Mira, si usted no ha visto nunca eh, Samurai X Dile una oportunidad ¿Es necesario, profe, haber visto la serie para guiarse con algunas cosas de la película, live action, o, o viendo las películas aún entiende, digamos, el contexto de, de Mira, acá serie? lo va a entender, porque como es el inicio de, de Kenshin Himura, ¿Eh? no es como él se comporta en la serie, porque aquí él mata, y, y mata a destajos, ah, le decían Batusai el destajador, ya. entonces el te va a contar porque él tiene la cicatriz de la X. Por lo tanto, ah, okay. no es necesario que tú hayas visto la serie. Claro. Y ojo que también está Samurai X el fin, que esa la voy a tener que ver, porque esa no la he visto todavía, pero si esta fue tan bien hecha, eh, no creo que no creo que sea mala, la verdad, porque la primera fue muy bien lograda Samurai X. Bueno, así que ahí tiene entonces tarea sí, para Samurai X el origen se llama, está en Netflix del año 2021, está en Roland PTB, obviamente, 2 horas 18. Aprovechela. Excelente, excelente, profe. ¿Y usted don una qué nos trae para esta semana? Mire, profe, yo no sé si voy a redundar. Eh, la verdad es que mi mala memoria me juega una mala pasada. Eh, pero creo que alguna vez recomendé el juego a Blade Tale Innocence. Hace reto que no hablo de juegos, que no recomiendo juegos como tal. ya. Pero eh, si lo recomendé, creo que sí. Eh, en algún capítulo de la capital eh, anterior. Eh, este es un juego que cuenta... Eh, la historia de eh, una joven, ya esto es como en, en la época feudal, digamos, año 1500, algo así, eh, a mí sí hay su hermano, eh, Hugo, que van, eh, digamos, son eh, perseguidos por una, eh, no pandemia, sino que una, eh, esta verdad, de la de peste negra. ¿Ya? ¿Ya? Eh, el contexto que quiero darle al juego, ¿ya? Eh, para no redundar en, en la historia, es que eh, hasta el 12 de agosto está gratis en eh, Epic Store, ¿ya? Ah, jale, de Epic Games. Para descargar, exacta, exactamente, de Epic Games, está gratis para descargarlo. Ya, es un juego sub, sumamente bueno en su historia, en su jugabilidad, eh, tiene muy buenos gráficos, ya. Eh, la verdad es que es bastante entretenido, no es muy largo. Eh, es un juego como de acción y sigilo También tiene varias partes de puzzles eh, Te cuenta un poco la historia de cómo se eh, empezó este tema de la peste negra Con el tema de, de las mordidas de las ratas Las ratas tienen un rol protagónico en el juego oh, Ah, yeah. ya ¿Ya? y como les digo, el juego está disponible en Epic eh, Games en la Epic Store, hasta el 12 de octubre para poder descargarlo gratis eh, este juego no es muy exigente gráficamente eh, sin embargo, por ejemplo para la gente que tiene un computador un poquito de gama baja los requisitos mínimos son eh, por ejemplo, un e de procesador, un iCore e de segunda generación ¿ya? una memoria RAM de 8 GB y una tarjeta gráfica de una g 660 por ejemplo eh, que no bueno, es una tarjeta potente ¿ya? Eh, con un mínimo de almacenamiento de eh, 50 gigabytes y eh, un sistema operativo windows a partir de windows 7 ahora si ya quieren jugarlo con todas las opciones en, en ultra o en alto como le quieren llamar eh, de procesador te pide aproximadamente un iCore i5 eh, de cuarta generación, eh, puede ser un FX también 8030, eh, pide 16 GB en RAM y ya pide una tarjeta un poquito más... Eh, Elaborada, que se vendría haciendo Una GeForce eh, GTX 970 Y eh, también el mismo Almacenamiento y también el mismo Sistema operativo de Windows 7 De Windows 7, digo, hacia adelante ¿eh? Ah, yeah. Así que aprovechen de jugar este jueguito Aprovechen de descargarlo, porque eh, Ya eh, Para 2022 se viene la secuela De este De este juego, que se va a llamar A Play, eh, Tale, eh, Requiem ¿eh? Ya yeah. Eh, no se han dado muchos detalles, pero se, ya se anunció que va a salir para 2022. Eh, entiendo, entiendo que es exclusivo para Xbox eh, X Series. Pero eh, les voy a confirmar esa noticia. Ah, ya genial. ¿Ya? Para X Series y PC. No tengo la certeza de que se haya confirmado aún para Playstation 5. Ya. Yeah. ¿Ya? Entonces, pero eso es Y si la próxima gratis, semana ya les doy jueguito gratis por supuesto y ya la próxima semana les doy a spoiler al tiro que voy a hablar de ghost of tsushima de la versión director cut de playstation 5 ah buena porque ya que usted habló de samurai x este es un juegazo juegazo que todo, todo jugador de play 4 y play 5 tiene que jugar y se van a venir varios cambios porque el 12 de eh, agosto eh, Se actualiza este juego eh, Viene con varios modos nuevos Viene con varios cambios gráficos también Entonces vamos a estar eh, probándolo Y eh, vamos a estar hablando la próxima semana Yo esto. me acuerdo que estuvo nominado en varias categorías Cuando fueron los eh, The Game Awards por supuesto, si ¿sí compitió con quién. Del de Atos 2. <ríe> por supuesto. <vez, ríe> no lo pudo ganar, pero eh, estuvo... un juego ahí en intercambiable quema. por el FIFA, es. <ríe> Exactamente. <ríe> Eso, pues, profe, y estamos llegando ya al final de este capítulo, número 22 del capítulo. 22 ya, wow. Sí, estamos, pues, estamos como en eh, mitad de temporada como, ya. En mitad de temporada. Oiga, eh, en lo personal me tiene preocupado que no llueva. Sí. No estábamos secando. ¿Eh? Estamos más secos que saco con sustancia. Que cupo momia. Claro. Que saludo claro. <risa> Así que, pucha. Eh, ojalá que el dios se y nos mande algo de agüita. Porque si no, el próximo año vamos a mandar para la cornea. Pero podríamos hacer lo que hizo la Vinta. Acordé que él eh, eh, colocó aviones con cloruro de, dioduro de yodo. Para bombardearlo ¿Eh? y lo resultó. Cayeron como 2 o 3 milímetros. Sí, ah, ahora. Claro. Ahí, yo sé que en, en Dubái lo hicieron y se le fue de las manos y fue el medio aguacero que cayó. Podrían hacerlo así. Podrían pedirle el dato de Dubái para ver si pueden hacer algo aquí chilito, porque la verdad nos estamos secando y es bastante preocupante. Sí, cómo ha avanzado el desierto de brígido. Sí, pues. Así que eso, pues, muchachos. Un abrazo a todos. Cuídense harto. Eh, los queremos. Pásense por nuestro canal de YouTube. Ahí. Suscríbanse. Sí. Y nos estaremos escuchando la próxima semana. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao.